en este Café en Gaudium. Pero antes, vamos con Gabriel Rodríguez. ¿Qué tal amigos del Semanario Gaudium? Soy Gabriel Rodríguez, editor del periódico... ...y quiero invitarlos a conocer nuestro contenido de esta semana. Queremos invitarlos a conocer el hermoso regalo del cielo... ...y por eso dedicamos nuestra portada a los corazones de Jesús y María. Recordemos que sus corazones se encuentran entrelazados para toda la eternidad. El padre Andrés Andrade comparte con nosotros sobre el Antiguo Testamento. En esta ocasión nos relata sobre la consolidación del pueblo de Israel y el nacimiento de la monarquía. ¿Ustedes saben quién fue el primer rey de Israel? El estrés puede pasar por un estado de alarma, de resistencia, agotamiento, y debemos de estar atentos a todos estos posibles síntomas y saber cómo tratarlos. De todo esto nos platica la psicóloga Gladys Ayala en su columna sobre salud mental en el ambiente educativo. También en nuestra edición podrán encontrar la nota de la marcha que realizaron 100 monaguillos ascendiendo hacia la montaña de Cristo Rey en una expresión pública de su fe. El padre la Reyala les, les recordó que ellos son privilegiados al poder servir en la Eucarística. Te invitamos a conocer el Instituto Roberto Montes de Oca y su formación con un sentido humano, planes estratégicos que formarán líderes con espíritu emprendedor. Recuerda, Instituto Roberto Montes de Oca, Saber construir con valores. Informes al 477 5999 360 Por mi parte, esta semana sería todo. Recuerden que pueden adquirir su Semanario Gaudium en los puestos de Revista Zona Centro de la Ciudad de León, Guanajuato, su versión digital en gaudium.codipacleon.org y que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Semanario Gaudium y también escucharnos a través de Spotify. Recuerden que si les está gustando, denle like al video, compártanlo con sus amigos y dónenos estrellas, que esa este es, que este es una ayuda muy importante para que nosotros podamos continuar con esta labor. Continuamos. Años el Señor nos consagró a mis compañeros como servidor para que estemos a su servicio, para que sacrifiquemos al pueblo de Dios, para que guiemos al pueblo de Dios, pero también para administrar, para enseñar ministrar esta manifloración de Dios en ti, enseñar. Enseñar no a un Cristo de memoria, de concepto, sino a un Cristo vivo y resucitado. No enseñar de memoria, de conceptos, de ideas, sino vivir a este Dios que es mío y que se comparte a través de la vida diaria. El Señor nos ha confiado a mis compañeros y a un servidor. El ser servidor. El hacer Hermanos hermanas, ojalá que nunca dejemos de por los sacerdotes. Lo necesitamos. Necesitamos sacerdotes santos y sabios. Necesitamos sacerdotes convencidos de lo que hablan, convencidos en quien creen. de una manera unir, pero que sea un exacto. Que les usando, no es en el Espíritu Santo puese la vida en nuestro corazón, para que seamos sacerdotes santos y sabios, según el corazón de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Pasador. Así. Padre Regina, ¿dónde se encuentra actualmente? Nos encontramos en la parroquia de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe en la Comunidad de la Laguna de Guadalupe, en San Felipe. ¿Cuál es su sentir como párroco ya, Padre Reino? Bueno, pues sin duda que es un compromiso mayor. Es este, pues, dar el ancho a lo que Dios nos pide en, en este caminar como sacerdotes. Eh, una experiencia bonita, diferente. Después de casi seis años de vicario, este cambio pues sí es un poquito difícil, pero al mismo tiempo satisfactorio, sobre todo en la respuesta de la misma gente. Es una comunidad muy buena, una comunidad que es obediente todavía a la autoridad del, del párroco y, y pues de alguna manera es una satisfacción muy, muy agradable. ¿Qué siente al llegar a siete años de sacerdote? Bueno, pues... Eh, al mencionar siete se escucha fácil, pero pues uno va viendo y obviamente sea, se me ha hecho muy corto este tiempo de siete años, con muchas ilusiones, es una experiencia muy padre, igual inclusive al reencontrarnos con los compañeros, casi prácticamente una vez al año nos encontramos, a veces en una convivencia o eso, pero pues este día es un día muy especial al convivir pues en este momento conmigo. ¿Qué mensaje le daría a las personas que están viendo un café en área? Bueno pues, como ya por ahí los compañeros lo mencionaban, seguir orando mucho por los sacerdotes, eh, pidiendo por todos, por todos los sacerdotes que no nos abandonen, eh, este que sigan haciendo mucha oración, y sigan pidiendo también para que haya un aumento de vocaciones, ya que pues, estamos escasos de vocaciones sacerdotales. Entonces, a mí que se animen los jóvenes a seguir este camino que el Señor a veces nos tiene preparado, que es una, una vocación muy maravillosa. Muchísimas gracias, padre. Que esté muy bien. Vale, gracias. Eh, buenas tardes Padre Juan cómo está? Excelente, muy bien, celebrando los aniversario. ¿Cuántos fueron? Siete años son y fuimos seis sacerdotes y ahora con la Asociación de Padre Francisco ¿sí? quedamos cinco solamente. Cinco. ¿Párroco en dónde? Yo soy párroco de aquí donde estamos, de la parroquia del Señor de la Expiración, en Los Ramírez. ¿Cuánto tienes tú? Voy a cumplir dos años, el 30 de junio, dos años. ¿Y qué tal cómo ha sido estar aquí? Pues ha sido una, un reto, muchísimo trabajo, la parroquia es muy demandante, eh, pero también a la vez es una gran satisfacción ver a la gente que te quiere, que te ayuda, que te cuida, que, que te alienta, que a veces también padre, te este padre, eh, tratando de, de ayudar de alguna u otra manera, como correspondiendo al bien que tú haces. También ellos la bastante, tiene una experiencia muy, muy grande, muy hermosa de esta parroquia, el sol de esta Una de las cosas que me dijeron ahorita de, de su parroquia es el ornamento ah, sí. Está muy padre. Eh, ¿Esto cuándo años tiene? ¿O ya estaba así cuando llegó? ¿Qué pasó? Eh, ha ido como en ciertas eh, etapas. La primera, pues, el primer padre trató de echar el templo, el segundo recurrió la parte superior y a mí me tocó romper este, lo que son los, los pilares, los arcos y, y la parte de los de, de luz que son los, can, los, los can, candelabros, los, los candiles que tenemos. ¿Candiles? Que tenemos eso, toda esta parte de, de los candiles, los arcos para abajo. Yo he estado aquí trabajando ahorita, la de, de parte del, del dorado del templo alrededor, entonces... ¿De, entonces, ¿De dónde sacó la, la idea? Que aparte es algo que se repite, por ejemplo, en... Este, ¿cómo se llama este pachete? En Kickstarter, ¿no? Mm. Pues sí, el juezillo, escritorio... Claro. Es claro. El de Guadalupe, eh, me estaba acordando que es muy parecido, eh, principalmente en los techos hacia adentro. De... Es muy reciente este, este diseño y la ornamentación. Yo me imagino que no tienen mucho que ver, de aquí vemos, nos estuvimos platicando con el diseñador y el que ejecutó la obra y pues fue obra y ya no sí sé que fue tarea de pues ya una plática entre ellos y yo y me imagino que también los padres anteriores, porque seguimos trabajando con la misma persona el que inició en la ornamentación del techo, sí, no, siguiente, pues, es la misma persona. Y bueno, cambiando de tema, ¿qué tal la comunidad? Pues Una comunidad unida, digamos que es una fe arraigada, bonita, es una comunidad que sabe creer y que sabe sacar y acompañarlos, se deja acompañar y también a uno lo acompañan. Es una comunidad que te recibe con brazos abiertos y pues igual que uno como responda, también ellos son muy generosos ¿Cuánta gente intenciones más? De alrededor de 25 o 30 mil habitantes está en la parroquia. ¿Y tienes? No, soy solo, soy solo, solamente <risa> ¿Y cuántos templos entonces son? Son 10 comunidades? comunidades grandes y 3 pequeñas comunidades. Ay, ¿Cómo le haces? ¿Cómo te divides eso? ¿Te es cuenta que un día no te empiezo, ¿no? <risa> Sí, es, que es, es como tener que dividirse. O sea, la verdad, no sabrías cómo abarcar todo, ¿verdad? Es el pasito. Durante toda la semana, las misas dominicanas a veces las inicio el martes, miércoles, y el viernes, y ya sabes, domingo, pues, principalmente. Pero sí es estar toda la semana aprovechando los momentos libres para ir a confesar, o aprovechar sea, otros momentos para eh, visitar las personas. Cualquier oportunidad aquí es, es clave. Cualquier oportunidad que haya para acercarte a la gente hay que aprovecharla. Y la, por ejemplo, ¿cuántos grupos tienes? Sí, sí. No sé. Oración, pues son varios apostolados, los comunes que son la Novación Autónoma Mexicana, sí, sí, sí. Eh, los proclamadores, los monaguillos, los, los jóvenes que le estamos impulsando bastante, eh, la legión de María, los enáctos de María. Eh, e el, eh, la parroquia está muy bien sectorizada, usando los que son los evangelizadores, los jefes de sector, eh, pues también el concepto parroquial. Mm, los, coros, los coros que ya hacen todas las pero también hay coro, pues, pues prácticamente... ¡Ah! La pasada Familiar, que también estamos escuchando bastante. Casi, creo que son los principales. Son sí, los principales. a escuchar, son bastantes. son bastantes. Que muy exigentes esto, ¿no? demandante. No. De Entonces, ahí era la otra pregunta. ¿Cómo es la demanda de estos de, este, de no, aquí lo pal, vale a la vez, pero también lo triste es que son muy demandantes. De, de, de, la, la gente se quiere preparar, se quiere comprometer. A veces, unas, unas que otras no también, pero la gente ha habido una necesidad de formación y responden a dicen: información. Mm. Para confesiones, sobre todo lo que se impulsa mucho es la, el acompañamiento familiar. Mucha, mucha, mucha demanda de, por parte de la familia. Y es lo que está más incluso es el acompañamiento familiar. Dios me ha dado la oportunidad de estudiar un poco más sobre la familia y me ha tocado muchas veces y, y muy bien. Y la verdad, la gente me busca, me busca mucho mucho el acompañamiento familiar. Algo que me llamó mucho la atención al final de la misa. Se nota amor hacia tu persona. Sí, la verdad, a menos de a veces, gente me ha mostrado mucho la cercanía, el apoyo, el talento, y la verdad me siento muy cuidado, cuidado, y amado por esta pregunta. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a ustedes y de la salida a la ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Benito, yo sé quién andamos. ¿Padre Ricardo? Ricardo Macías, José Ricardo Macías Quijas. Me eh, acaban de nombrar párroco hace un mes en la parroquia de la Madre Santísima de la Luz en polito de Rocha. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues eh, siempre el cambio de alguna manera es algo alegre ciertamente, eh, con ciertos diferentes retos, pero muy contento. La gente me ha recibido muy bien, eh, estoy trabajando ahorita en las personas muy con eso de la pandemia, se puede, pero muy a gusto eh, viviendo en el ministerio en esa ¿Cuántos templos son los que abarca polito de Rocha? Eh, Mira, lo que se es que por sectores, son unos seis sectores, algunos son templos pequeños, ahí la, la diferencia, yo estaba pues, aquí trabajando en León, allá lleva esa parroquia y son templos muy pequeños, donde puede caber siete, ocho personas y generalmente la celebración la hacemos en los callejones, algo diferente, algo distinto, a lo que no estaba nada acostumbrado, pero lo que he visto es una gran devoción, un gran respeto a lo sagrado y buena participación de los fieles. Pues Víctor de Rocha, ¿de dónde a dónde abarca esta, esta parroquia? Pues colinda con la parroquia de Belén, uh -huh. eh, Marfil, eh, que es eh, un poquito el territorio parroquial, y es una parroquia que, por puedo decirlo ahorita, estamos en Niño Jubilar, hace 25 años se despidió de la parroquia de Belén. Okay. y anteriormente, ¿dónde estabas? Anteriormente estuve trabajando en la parroquia de San José María de Guillermo y Parres, no la parroquia trabajé la años y 3 meses. ¿Y ahorita? ¿Este mes cómo ha sido? ¿Difícil? Eh, es, creo que en todo sentido, muy bien. Eh, ¿Integrarse como La comunidad pues, siempre es un reto llegar, uno llega como desconocido, la gente con incertidumbre de será el nuevo cura o el nuevo sacerdote, y yo me he sentido muy a gusto desde que llegué, la comunidad me ha recibido, eh, he tratado de estar un poquito cercano con los fieles, y eso me ha dado mucha pues, seguridad, eh, en el sentido, ahora con una nueva responsabilidad, destacar en una parroquia, de armas y buscar la manera de los es muy... ¿La juventud crees que sea pues, un plus? ¿Te mérito un poco frente a la gente? ¿Cómo te has sentido? Eh, ¿Mi persona? Haciendo ah, sí, tan joven. Creo que pues, más, eh, ha sido como un plus, una motivación. Aún la gente se le sorprende. Y pues creo que soy el que más joven de manera... Pensaba una costumosa que los padres eran más grandes. Anterior, mi padre anterior era joven también, entonces cuando me ven que soy el cura como que en hoy, pues no van no a creer. Pero no es una limitante, al contrario, creo que de alguna manera ya el, lo que he aprendido de las anteriores curas con los que he trabajado, de los parroquias anteriores como Vicario, diácono, esto te presenta herramientas y te ayuda sobre todo para tener un proyecto de trabajo. Y una manera de guiar la parroquia entonces no ha sido limitante, al contrario, porque eso nos da más a un reto, como joven, no hay limitantes eh, obstáculos o que te impidan trabajar. Y ahorita apenas en esta integración, ¿qué has ido viendo que, que te falta ahí en esa parroquia. Mira, ahorita me tocó luego, yo llevo un viernes 7 de mayo, el martes siguiente iniciamos el homenaje de la fiesta, entonces empezamos a, a trabajar ahorita por pues, la parte espiritual, me he estado dando mucho por la parte espiritual, pero a la fiesta estamos ahorita caminados al año jubilar, algunas actividades que estamos promoviendo. Entonces ahorita pues en la parte es eh, que los grupos se vuelvan a establecer. la pandemia tuvo pues, mucho enfriamiento, dentro de los grupos, entonces ahorita estamos en esa parte de retornar, volver al trabajo y estamos en eso. Veo limitantes ninguna, al contrario retos que tengo, que los fieles se integren, que trabajemos y sobre todo que veamos una parroquia, una parroquia que, Alimentada desde la pasta, así que nos estamos trabajando mucho en la parte espiritual. Pues muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes, que Dios bendiga. Saludos a todos aquellos que nos siguen. Hola, padre Tadeo, primero que nada, bienvenido a tu país, bienvenidos, bueno, gracias. gracias. Bienvenido a León, Guanajuato. Bueno, platícanos qué estamos haciendo en España. Bueno, el Siervo Obispo me mandó a estudiar la licenciatura en Derecho canónico. Y bueno, me envió a. Soy el primer sacerdote que envió a la Universidad de Navarra, que está en España, allá en Pamplona. Por eso estuve allá. La licenciatura bueno, dura tres años y gracias a Dios tuve el grado de la licenciatura. ¿Qué estudiaste, padre? Derecho canónico. Me especialicé en Derecho Penal y en Derecho Matrimonial. ¿Qué es el Derecho Canónico para las personas que están.? Buena pregunta. <risa> Porque, bueno, voy a partir de una anécdota porque es un poco complejo decir qué es el Derecho Canónico, ¿sí? ya desde el concepto es un poco eh, complejo. Recuerdo que el día de mi graduación, el, eh, nuestro padrino decía que cuando él lo mandaron a estudiar también Derecho Canónico, cuando llegó su familia y le dio la noticia de que iba a estudiar ello, su mamá le dijo, hijo, no, hijo ¿qué es el Derecho Canónico? Y bueno, este cerote que fue mi profesor, mi profesor, le empezó a explicar con palabras muy sencillas qué era el Derecho Canónico. Y bueno. Él terminaba la anécdota diciendo de que no la convenció, que era el Derecho Canónico, pero ya falleció su mamá, y decía, ahora Dios le está explicando qué es el Derecho Canónico, y decía, pues bueno, terminaba este sacerdote, este profesor mío, decía, la finalidad de, de alguien que estudia el Derecho Canónico es salvar las almas es la misión de nosotros como canonistas eh, buscar la salvación de las armas claro el derecho canónico lo que busca es restablecer la justicia ese es el derecho canónico es pocas palabras le digo porque estoy igual que el profesor pero la misión es salvar las armas padre de siete años sacerdote ¿qué nos puedes comentar? vale la pena ser sacerdote soy muy feliz como sacerdote he estado en dos parroquias como vicario, comencé en la parroquia de San Miguel, arcángel aquí en León, estuve ahí un año, tres años en la parroquia de San Bernardo, y bueno, tres años allá en España, pero lo puedo resumir, yo soy muy feliz, soy muy pleno eh, como sacerdote. Fuera de cámaras, hablamos un poquito de la pandemia, tenemos algunas ideas, ¿qué fue tu experiencia de estar allá padre en este tema de la fue muy duro, la verdad, eh, estuvimos dos meses y medio confinados, que era estar encerrados, no salíamos para, para nada. De allá donde yo vivía, bueno, yo vivía en un colegio de Opus Rey. pero no pensemos que el colegio es como el seminario que tiene canchas, no, no, no, es un edificio tal cual, eh. yo en mi departamento, entonces ahí estaba encerrado en mi departamento, eh, se manejaron varios protocolos para mantener mucho contacto, eh, comíamos en pequeñas burbujas, solamente tres nos comíamos era el momento de vernos, pero sí fue un momento muy difícil porque era estar encerrados ahí esos dos meses y medio y luego toda la situación que se vivió en España que fue muy triste murieron muchas personas y, y bueno, gracias a Dios pudimos salir Padre, en misa mandamos un mensaje personas de allá, los pues, profesores a Lopus Dei. ¿Qué les darías a las personas que están viendo este programa desde el otro lado del chat? Sí, bueno, yo estoy muy agradecido con los padres de Lopus Dei, con el Lopus Dei, porque me han dado muchísimo. Primero, eh, mi vida social tal, creo que me han marcado por la vida espiritual que llevan ellos los el Lopus Dei. Eh, los padres o los seres que conocí de Lopus Dei, ellos, su finalidad es buscar la santidad de Cesaros. es su finalidad de ellos, es su misión, buscar la sanidad de sus conocedores y de sanos. Y la verdad yo estoy muy agradecido con ellos, hice mucha amistad, eh, me la llevo muy bien. Tuve la dicha de vivir en el colegio Echalar, Echalar 2 donde estábamos muchos sacerdotes de varias partes del mundo. Y bueno, pues es muy grato tener esa amistad de diferentes partes del mundo, seguir en ese contacto. Por eso eh, los mando a saludar, estoy muy agradecido, les digo sobre todo con los padres de los de ahí como mis profesores que todavía están, me mandan mensajes y vamos a estar en, en comunicación. Muy bien, padre, pues de nuevo bienvenido, muchas felicidades por tu segundo aniversario gracia. y gracias por estar con Muchas gracias, amigos, continuamos. Patrick eh, Claudio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, bueno, ya creo que ya, pero entrevistamos estamos demasiado muchas veces, pero es que es ¿qué puedo hacer? Siete años, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, sé que aquí en la receta ya a ti Así es. ¿Qué tal te Me ha ido muy bien. Eh, es una experiencia muy, pero muy agradable. Es un um, donarte para Dios, para una comunidad eh, que es exigente, que busca a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y que pues también en cuestión de territorial no es muy grande, pero en cuestión poco poblacional sí es, es muy demandante. A actualmente atiendo yo tres, tres templos, es pues, la parroquia, eh, atiendo la capellanía de San Andrés, atiendo también la capellanía de Emperatriz de las Américas. Ahí es donde, donde estoy actualmente, y obviamente, pues, la, la, la parroquia. Entonces, ahí es donde estoy eh, actualmente dando mis servicios a Saludal. ¿Cuánta gente tiene más o menos? Híjole, cuestión poblacional, se me hace ahorita difícil el poder eh, dar una cifra. Eh, recordemos que el último censo que se hizo fue un censo, pues, trunto. Porque nos agarró la pandemia, medio censo. Actualmente también hay muchas familias que han tenido pérdidas. Debido a esto, hay algunas familias que se han reclutado, que han salido del de lugar. Eh, y también, pues, experimentamos ahí algunas viviendas que se están haciendo comercios. Entonces, actualmente sí se me hace un poco difícil eh, eh, dedicar una cantidad poblacional. Pero eh, lo que sí he visto pues, es la calle que está llena de, de adolescentes, llena de, de, de jóvenes. Eh, lo que sí he visto también es pues, estas personas. Actualmente estoy visitando de enfermos, de las personas que necesitan y anhelan la presencia de Dios. Eh, bueno, tienes así fama entre los adolescentes, eso es innegable. ¿Qué tal la, la parte del, de la dirección de adolescentes? Por favor, como tal, no la creo tener. Creo que aquí más bien de lo que se trata es dar a conocer a Nuestro Señor Jesucristo en un idioma que los adolescentes puedan uh, entender, comprender. Aquí de lo que se trata, pues, es, es de hacer este mensaje del, del, del Evangelio, un mensaje digerible, con sus términos y con sus propias palabras que se dan de Entonces... Eh, el adolescente también cuando tú eres capaz de desprenderse de tu tiempo, de tu espacio, de tu, de tu fe, porque también es desprenderse de la fe, para eh, compartirla pues a ellos, se les queda grabado ese detalle ¿no? que, que has tenido para con ellos. Y en cuestión de los adolescentes, ahorita vamos a empezar un proyecto con padre ahí en la parroquia, un trabajo eh, para, con padre y con los adolescentes, queremos hacer o empezar a implementar como prueba piloto lo que es esa, ese lazo, vamos a decirlo así, formativo, que es la catequesis, que es sacramental, con eh, lo que se, se le denomina actualmente lo, lo que son los grupos de perseverancia, chicos que ya han hecho sus sacramentos con la pastoral de adolescentes, con un grupo de adolescentes, y ese es ahorita el enlace que empezamos a realizar, el proyecto que voy a comenzar para con ellos, como una prueba piloto, para posteriormente proponerlo a la diócesis. Hace un momento, ¿no? la homilía decía algo que me llamó mucho la atención, que era, eh, manejaron el, el mensaje del evangelio de una manera que no se entienden. Curioso el muchacho, ¿eh? <risa> Curioso. <risa> Esto me llamó la atención porque también eh, subió una imagen tuya la, a las redes de Gaudio y eso era lo que decían varios mensajes. Mira ese sacerdote que te dije, mira ese que habla diferente, mira ese que... Así me encontré con unos 10 mensajes. Ya. ¿Hay algo ahí? ¿Qué es lo que tú podías explicarme? Que estás haciendo, esa manera. Por eso elegí este espacio. Sabía que le ibas a preguntar esto. Eh, creo que de lo que se trata es de vivir a nuestro Señor Jesucristo, que está aquí con nosotros. Vivirlo como, como totalmente Eres. Una persona completa que nos escucha, que nos observa, que nos habla y lo más padre de todo esto es que nos ama y que eh, se goza, se alegra con nosotros, con nuestra presencia pero que también lo ofendemos cuando pecamos, cuando nos alejamos de él. Él, él, él, él él experimenta esa tristeza porque recordemos que Nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero y entonces eso es lo que yo trato de compartir y de transmitir a ese Cristo vivo y resucitado que quiere el corazón del hombre, que anhela su amor, que está sediento de su amor, de su Dios, que es compasivo y misericordioso, y que en esta compasión y en esta misericordia anhela una respuesta, si bien es cierto, no es similar, porque sabemos que en la bondad y en el amor a Dios nadie se, se gana. En alguna ocasión yo escuchaba a alguna persona que decía, bueno, ¿pero qué le puedo dar a Dios? Eh, si es eso especialidad de que le ayudar si a eso se debe caer, ¿no? y lo que el Señor quiere de nosotros es esa respuesta amorosa eh, y también por otro lado el aprender a compartir este Cristo vivo de una manera alegre como nos insiste el Santo Hermano, con un lenguaje que todos podamos entender porque este Cristo del cual yo les estoy compartiendo, mis estimados hermanos y hermanas, es un Cristo que habla nuestro lenguaje no solamente el idioma, sino nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje visual, nuestro lenguaje auditivo. Es ese Dios que se quiere encontrar con nosotros. Y también lo, lo tengo que decir: es una persona académica. Entiendo que también hay muchos hermanos nuestros académicos que también hablan ese lenguaje científico. Y ese es el Jesucristo que yo quiero compartir, que yo quiero mostrar, que es capaz de pasar esa prueba científica, rigurosa, para eh, mostrar cuánto nos ama, para dar a conocer cuánto nos ama. Y tal vez eso sea la, la, la, la, la diferencia o lo diferente, uh, sin pretender de ninguna manera a uh, presumir o ostentar algo más, más que dejar que Jesús hable. Negar verdaderamente que Él hable a través de nosotros porque Él es muy claro. Entonces, tal vez eso sea lo distinto, tal vez eso sea lo que la gente busca. Y eh, aprovecho este tiempo que me están regalando ustedes para precisamente invitarlos a que dialogue, por ese Jesús, vivo resucitado, con el cual nos encontramos en la Santa Eucharistía. Y en la reconciliación, sacramento de la reconciliación, o más famosamente sabido, pues en la confesión, ¿no? <ríe> ahí nos encontramos con Entonces, eh, creo que esa, ahí marca la, la diferencia. Bueno, eh, antes de despedirnos, eh, les tengo una primicia, En agosto eh, vamos a estar en un proyecto... Por el Padre, eh, como parece, les voy dejando <risa> la idea, pero chiquen cómo habla, chiquen ese nivel tan natural que es el acercamiento a Dios y la comprensión de Dios, más o menos, por ahí vamos a estar jugando. Sí, bueno, estoy en la mejor disposición, ya hemos hablado mucho, me han hecho el favor de abrir este espacio, no solamente para escuchar mi voz, sino también cuando me entrevistan acerca de los adolescentes, también escuchan la voz de los adolescentes. Eh, y pues bueno, agradecido con ustedes, con Raúl, con aquellos que los leen, los escuchan, y los observan a través de estas distintas plataformas, no por la preferencia, sino por darle chance a Dios de ser Dios en su vida y seguir cumpliendo su fe a través de estos medios. Recordemos pues que el Señor nos habla de distintas maneras y de distintos modos Y pues Él quiere encontrarse con nosotros Ya lo saben, ahí nos vemos Dos, tres Y es así amigos de Un Café en Gaudium que llegamos a un final más de su edición y queremos agradecer, eh, francamente, a los sacerdotes que nos recibieron el día de hoy, en el marco de su festejo de sus siete años como sacerdocio Padre, Padre Ricardo, muchas gracias por invitarnos. Gracias también a ustedes que nos acompañaron a través de este espacio, pues agradecer a toda la gente que nos sigue, que sigan orando por todos los sacerdotes. Hoy de forma especial con nosotros, agradecemos a ellos por siete años, que ustedes también pues, sigan pidiendo por nosotros con los sacerdotes. Ya lo sabes que si te gustó el programa, dale like, compártelo. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, en YouTube como Semanero Gaudium, en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerda que puedes comprar tu periódico en las parroquias y en la zona centro, en los voceros de la zona centro de la ciudad de León. Padre, finalmente poder darnos tu bendición. Creo que sí, con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes y permanezca para siempre. Dios los bendiga a todos.